Atención, chilenos. Ahora es la una de la mañana en Chile Continental, de Arica a Isel. En Magallanes y en la Antártica chilena nos mantenemos a la medianoche. En Salas y Gómez son las 23 horas. También en Rapanui.